Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project Hoy os vengo a hablar, ya la estáis oyendo de fondo, de mi perro guardián Cómo funciona y por qué es tan importante tener un perro guardián cuando tienes ansiedad o depresión Vamos allá Esta perra es mi perra guardiana Jum Ya tiene tres añitos actualmente y la verdad es que es un perro que me hace mucha compañía Voy a intentar grabarme rollo para nosotros porque va a ser más fácil Y es una perra que me hace muchísima compañía La adopté en una perrera de Sabadell Y porque no me dejaban coger perros peligrosos por la normativa del, por la normativa esta nueva que hay Que los esquizofrénicos y demás no podemos tener Y la he entrenado de tal manera de que uno, sabe volver solo a casa O sea, eso ya es de decir, guau wow, tío, ¿cómo puedes volver solo a casa? ¡Qué guay! eso por un lado, luego también sabe eh, cuando estoy triste me viene, me lame y no me deja estar quieto en la cama, también se lo he enseñado para eso eh, es autosuficiente eh, tiene sus juguetitos le gusta mucho el fuet eh, le gusta mucho ver la tele conmigo y yo la tengo pelada porque aparte la tengo súper cuidada, súper tal a todas las visitas al veterinario y, y me hace estímulo, Pero tú piensas que tú estás mal, está lo que sea, tú sí y un, plan, co cosita, co cosita, co cosita. un perro que sea así Te ha tocado la lotería si te toca un perro así Por eso os digo que si tenéis una ansiedad, una depresión Un perro puede ser un buen aliado para hacer... Eh... Para hacer deporte o para salir un poco Y en este caso, por ejemplo, hoy que estoy en casa Pero estoy aquí pues grabando vídeos o lo que sea Pero no tengo muchas más ganas de hacer otra cosa Evidentemente mi perra sale de casa Se la saca, mi, se la saca mi mujer No es que así yo tal O sea, yo estoy aquí lo que pasa es que Cuando ella tiene que salir, pues la saca mi perra Ella me hace compañía y, de, y veis, no da nada a cambio No cambio, solo besitos Solo besitos besitos besitos besitos Ella lo único que pide a cambio Es un poquito de amor Y si os fijáis, os lo voy a demostrar ¿Ves? Tengo una fresa Tengo una fresa Y ella hay... fresa. Uy cuidado por pero... otra Y como veis Ella se va a su cama con su fresa Y que nadie la moleste porque ella está con su fresita Y ya está Y si se la intenta secar se pone un poco de esto Pero en realidad es un amor Y ya está esta sería la rutina de un perro eh, guardián, guardián un poco, guardián, guardián en todos los sentidos Luego le pongo Hawái y se calma Sin más chicos, espero que tengáis un feliz sábado Os quiero mucho, seguirle dando like a los vídeos, comentar, apoyar los vídeos a full, miraros los vídeos a full Y gracias a todos los que estáis apoyando los vídeos, sois un amor, os quiero Hasta la próxima